En este video vamos a ejercitar realizar operaciones de simetría sobre la última entidad construida. Para eso en mi caso voy a copiar la última entidad que generé en la lámina 1 y le voy a decir edición copiar y voy a venir a una lámina nueva en la que voy a renombrar la capa 1 llamándole objetos Bien, y en esta capa voy a pegar la entidad que traje por una cuestión de practicidad voy a mm, reducir el tamaño es decir, voy a escalar primero esta entidad para que todas las operaciones de simetría que quiero mostrar me quepan en esta lámina para eso voy a encadenar Ancho y alto, y entonces aquí en vez de que mida 48 milímetros, en mi caso lo voy a dejar de 20 milímetros. Bien, muy bien. Y a partir de esto, voy a comenzar entonces, edición, copiar y pegar, a eh, mostrar cómo se pueden realizar operaciones de simetría sobre esta entidad. Entonces, eh, primero. Voy a seleccionarla y viniendo a objeto voy a elegir la opción transformar. Cuando yo elijo transformar, aquí en el lateral me han aparecido estas opciones. Tengo opción de mover, escalar, rotar, inclinar. Entonces vamos a comenzar con mover. Eh, yo aquí puedo indicar un desplazamiento en horizontal y un desplazamiento en vertical. Entonces, por ejemplo, yo podría indicarle 20 milímetros en horizontal y 5 milímetros en vertical. Si yo simplemente aquí le doy Aplicar, lo que va a ocurrir es que la entidad se va a trasladar, ¿sí? se va a mover esta distancia. Voy a deshacer con Control Z. Si yo antes de darle Aplicar, Oprimo simultáneamente las teclas del teclado Control y D, D de dedo, y luego oprimo aplicar. Ocurre esto. Y si repito esta operación, es decir, Control D, aplicar, entonces se va trasladando el objeto, pero también va haciendo una copia de sí mismo. Entonces aquí yo tendría una simetría por traslación. Además de eso voy a pegar nuevamente. Podemos hacer también una simetría por escala. En el caso de escala yo puedo ir de menor a mayor o de mayor a menor. Si elijo escala, aquí por ejemplo yo podría decirle ciento eh, 20% o eh, podría hacerlo al revés voy a hacerlo del 200% primero 200% en el ancho y 200% en el alto o lo que hubiera sido lo mismo haber tildado acá escalar proporcionalmente y entonces se habría cargado el otro valor solo nuevamente si yo le doy aplicar esto se aplica solo sobre el objeto y no se realizó ninguna copia sobre sí mismo. Ahora le voy a dar acá 80% ¿sí? en ambas, en ancho y alto. Entonces, si ahora oprimo Control D y le doy a aplicar, ven que se ha copiado a sí mismo la entidad escalándose y más pequeña porque le he dado un porcentaje inferior al 100%, si nuevamente hago control de aplicar, control de aplicar, Bien, ahí tengo todas mis entidades, yo podría seleccionarlas y desplazarlas o simplemente indicar de este modo la eh, operación de escalado realizada, ahora voy a pegar nuevamente y vamos a ver cómo se puede hacer una simetría por rotación voy a hacer un zoom recuerden que apretando la letra Z del teclado yo puedo hacer un zoom rápidamente y aquí eh, cuando elijamos teniendo seleccionada la entidad si yo elijo rotar eh, puedo cargar aquí el ángulo en el que quiero rotar por ejemplo, yo puedo darle que rote 90 grados. Ahora hay algo muy importante. Cuando yo selecciono para rotar, eh, fíjense, si yo eh, toco esta opción que dice ajustar el centro de rotación de un elemento y toco la entidad, aquí va a aparecer una crucecita de color que me está mostrando respecto a qué centro se produciría la rotación. Es decir, que si yo en este momento roto, la rotación se va a producir a partir de este centro que está ahí. Puede ser que eso sea lo que yo quiera o no. En mi caso, voy a elegir un centro que esté fuera de la entidad. Y para eso me voy a ayudar de una guía. Voy a traer esta guía. Fíjense que tengo... Eh, tengo... El, eh, aplicado Tengo... Eh, activada la rejilla y por eso no me puedo mover más que en la rejilla y la guía se ha ubicado exactamente en la rejilla lo que me viene muy bien entonces aquí voy a traer otra guía y yo quiero que el centro de rotación en este caso esté en este punto bien entonces haciendo clic sobre la crucecita y sin levantar el dedo del mouse voy a traerme esa crucecita hasta este punto Bien, y ahora sí, voy a apretar primero control D y le voy a decir aplicar, control D, nuevamente aplicar y control D, nuevamente aplicar. Bien, entonces aquí tengo una simetría por rotación de mi entidad. Y finalmente eh, nos está quedando una simetría por reflexión. Entonces, nuevamente voy a pegar para tener... perdón, me traje el centro de rotación y no la entidad. Bien, entonces aquí voy a elegir eh, otra opción que no está en el mismo menú. Teniendo seleccionada la entidad, voy a eh, venir a Objeto. Y voy a elegir acá un reflejo. Estas dos opciones son las que me permitirían hacer reflexiones especulares. Entonces voy a elegir reflejo vertical. Y antes de elegirlo, si yo simplemente elijo reflejo vertical, la entidad giró. ¿Qué tenía que hacer antes? Haber apretado CTRL-D. Entonces si vuelvo a elegir objeto, reflejo vertical, ahí fíjense que giró pero no se desplazó, yo puedo desplazarla según lo desee, así o así. Muy bien, y podría hacer nuevamente otros reflejos. Muy bien, lo que esperamos de ustedes es que con la entidad que ustedes han generado, eh, prueben realizar operaciones de simetría o combinaciones de operaciones de simetría y compongan con ello la lámina 2 recuerden que va a hacer falta crear una nueva capa si ¿sí? acá y denominarle recuadro y en esa capa añadir en esa capa recuadro cargar el recuadro y el rótulo del mismo modo que lo hicimos en la lámina 1, pero ahora cuando se complete el rótulo habrá que eh, indicar que se trata de la lámina 2. Y además también tienen que indicar el nombre de cada una de las operaciones de simetría que han eh, consignado en la lámina.